...de apertura de conocimiento, estoy como responsable del de, eh, apoyo a los investigadores dentro del CRAI, de nuestra biblioteca de la Universidad de Barcelona, y bueno, podría decir que durante un tiempo ah, estuve bastante vinculado con el mundo editorial científico porque me responsabilicé de la revista de física, de la Sociedad Catalana de Física, ah, durante no sé, unos 4 o cinco años, con lo cual pues me metí en este mundo un poco editorial y ahora también desde, desde la biblioteca, desde el CRAI, pues nos estamos también dando apoyo a las revistas institucionales de nuestra universidad. Lo que también es curioso es que un físico ahora venga aquí a explicar a temas de propiedad intelectual, temas de derechos de autor y la razón es porque pues ya hace unos cuantos años llamé a la puerta de, de Creative Commons para uh, ver cómo podíamos utilizar este tipo de licencias para nuestros materiales en la universidad. Y a partir de allí, de esa experiencia con materiales educativos, pues fuimos ampliando todo el tema a cualquier tipo de material, entre ellos las revistas y los contenidos científicos, que es lo que trataremos hoy. Uh, además, pues bueno, hemos pues tenido alguna relación con algunas instituciones chilenas, una relación también con toda la gente del proyecto de Creative Commons de Chile, con lo cual es, es un placer poder volver a estar aquí con la comunidad chilena, aunque sería mejor incluso poder venir a visitaros, aunque la situación actual nos impide hacer este tipo de desplazamientos. Pero bueno, uh, tendremos esta charla virtual y mi idea es que yo vaya hablando uh, cuando quieran, pues a través del chat o de la, la, la posibilidad de preguntas y cuestiones o levantando la mano, pues podemos uh, a aclarar dudas, responder respuestas y al final también daremos, tendremos espacio para tener, tener una charla o tener, resolver las preguntas que vayan, que vayan surgiendo. Empezaría por compartir la, la presentación y como decíamos, pues el, la charla sería pues hablar de, de cómo gestionar los derechos de autor en, en las revistas de, de acceso abierto. A veces se, se tiene esta esa concepción de que a veces, bueno, si todo es abierto, no hay derechos de autor, no hace falta gestionar propiedad intelectual, etcétera Y es completamente erróneo. Justamente la gracia de que sea una revista de acceso abierto o un contenido abierto, como por ejemplo esta presentación, pues es que tengamos claro cómo tenemos que gestionar los derechos para indicar claramente que esto está abierto, que este, este contenido se ofrece libremente, y para dar mm, explicación sobre qué usos están permitidos y qué usos no están permitidos. Ah, la idea un poco sería revisar unas nociones básicas sobre propiedad intelectual, ahora no vamos a dar una charla aquí concisa de propiedad intelectual, pero sí tener un poco de nociones, a entender qué son esto de las licencias, ah, si ya estáis acostumbrados a las licencias Creative Commons, igual os parecerá repetitivo, pero yo creo que, cada vez que explico las licencias surgen dudas, surgen uh, aclaraciones, porque se, está muy bien utilizar las licencias, pero a veces no se entienden exactamente las consecuencias de una u otra licencia. Recordar un poco qué es esto del acceso abierto, porque a veces también hay revistas que se autoetiquetan de acceso abierto y en realidad solo lo que están ofreciendo es un acceso público y pues luego ya ir con concreción de cuáles serían la, unas buenas prácticas de gestión y unas recomendaciones finales para los editores de revistas. Empecemos por este, por este marco legal. Ya sabemos que en cada país tenemos nuestra propia ley de propiedad intelectual. La, la ley chilena tengo la suerte de conocerla un poquito porque he ido haciendo algunas sesiones en otras universidades de Chile y con otras organizaciones chilenas, por lo cual he ido viendo la evolución y he ido viendo cómo cambiaba, pero bueno, es, es vuestra ley la que aplicáis vosotros en vuestro país y es un poco diferente de, de, las, de las otras leyes, aunque tenemos siempre algunas uh, cosas en común. La, la, la, la propiedad intelectual es un problema que, que nos preocupa hoy en día, quizás porque hoy en día todos somos autores, todos hacemos creaciones, todos publicamos en internet, con lo cual nos afecta de una manera u otra. Pero la propiedad intelectual es una cosa muy antigua. A mí siempre me gusta sacar esta imagen del Estatuto de la Reina Ana, que es una de las primeras leyes modernas de propiedad intelectual de hace más de 300 años, cuando la Reina Inglesa ah, decidió pues, poner un poco de orden entre los editores eh, británicos, en especial los editores ingleses y los editores escoceses, que se peleaban sobre la publicación de obras y pues otorgó ciertos monopolios a los editores para proteger de esa llamada piratería de aquel entonces que ejercían los editores escoceses. A, para empezar un poco a, a tener esos conceptos de propiedad intelectual, hay que tener muy claro que el, por el hecho de crear una obra, el autor tiene unos derechos. No hace falta registrarla, no hace falta ir a pasar por ningún... Trámite. Esto es lo que dice el Convenio Internacional de Berna, al cual la mayoría de países pues, se han unido, pero sí que es verdad que en algunos países anteriormente, por ejemplo en el caso de España o en el caso de Estados Unidos, era obligatorio pasar por un registro. Ah, hoy en día yo soy un autor, digo que soy autor de ese artículo científico y yo ya tengo unos derechos. Aquí es cuando ya tenemos claro que si hay unos derechos tendremos la necesidad después de ver cómo se gestiona. Ah, en, la, en la ley española, y pongo aquí un texto que es para tener un poco la referencia literal, pero que también en la ley chilena también aparece, es que tenemos dos tipologías de derechos. Tenemos los derechos personales o derechos morales y tenemos los derechos patrimoniales o de explotación. Ah, en el mundo anglosajón se habla del, del copyright y el copyright básicamente sería el equivalente a esos derechos patrimoniales o de explotación. Los derechos morales o personales son aquellos que quedan siempre como adheridos con el autor. Ah, hay que tener muy, muy en cuenta que a la hora de gestionar derechos en una revista científica lo que vamos a, a necesitar es gestionar esos derechos de explotación. A veces utilizar el término explotación nos hace pensar en una explotación comercial, pero el término explotación lo debemos entender como un uso de esas obras. Nosotros, cuando queremos publicar un artículo, cuando un investigador nos envía un texto para publicar, uno o varios investigadores, lo que necesitamos es que nos permitan explotar esa obra, es decir, que podamos pues, copiarla, reproducirla, la podamos divulgar, ya sea mediante papel, si todavía alguno utiliza el papel, es decir, un acto de distribución, o lo que hacemos la mayoría, pues publicar en, en la red, y por lo tanto en la publicación digital hablaríamos de una comunicación pública. Los derechos morales y personales normalmente no se ceden. Hay algunas, en algunos países donde puede haber alguna renuncia, puede haber alguna cesión de derechos. Pero en principio los derechos morales siempre quedan con los autores. Y por lo tanto son derechos que no tenemos que gestionar, aunque tenemos que respetar profundamente. Y esto también hay que dejarlo muy claro. Los derechos personales, nuevamente, pues como os decía, son irrenunciables, no transferibles y algunos son perpetuos. En muchos países el derecho de ser reconocido como autor o el derecho a la integridad son derechos que duran durante toda la existencia de una obra, es decir, no caducan como caducan otros derechos de explotación. Nosotros, pues si queremos reproducir el Quijote de Cervantes, tenemos que seguir diciendo que ese libro es de Cervantes, si no entraríamos en otro mundo apasionante que es el mundo del plagio. Otra cosa también importante es la integridad. Nosotros no podemos recortar un texto, decir, pues mira, por ejemplo, como editores podemos decir, pues mira, voy a sacar estas conclusiones que no me gustan, no voy a sacar esta otra cosa, y seguir diciendo que ese es el mismo artículo que teníamos. Entonces aquí estaríamos infringiendo este derecho moral de integridad de la obra, que no debe confundirse con otro derecho que es de explotación, que es el derecho de modificación, el derecho de transformación, el derecho de crear una obra derivada. Es otro derecho que sí que es accesible, que es el, el derecho de que yo puedo autorizar una traducción de mi obra, por ejemplo, una revista que edite de forma bilingüe, por ejemplo, en español y en inglés. Uh, el autor puede facilitar esa obra derivada y uh, ofrecer, uh, permitir que la revista pues, se encargue de esa traducción. Entonces estaríamos haciendo una traducción que tiene un autor y esa traducción tiene una nueva obra porque el traductor es eh, el autor de esa obra. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque a veces se confunde el derecho de integridad con el derecho de transformación. Los derechos patrimoniales o de explotación sí que se transfieren, justamente es todo lo que se hace normalmente. En las revistas tradicionales digamos de, de suscripción o de acceso restringido es a la típica cesión de derechos que se pide a los investigadores cuando se publica un artículo. Se pide incluso no solo autorizar que se pueda publicar ese artículo, sino lo que se hace es ceder por parte de los autores la titularidad de esos derechos de explotación. A partir de la firma de esa cesión de derechos, el, el autor deja de tener eh, la titularidad del, del llamado copyright y el titular pasa a ser pues, la revista, la organización que lleva la revista, la institución, la sociedad científica o lo que sea. Dentro de estos derechos hay que tener en cuenta que hay diferentes tipologías, reproducción, distribución, que es la distribución física de ejemplares, la comunicación pública, que sería, por ejemplo, pues, colgar en Internet determinados contenidos y la de transformación que hemos comentado antes. Estos derechos son derechos temporales, porque esta es una característica de la propiedad intelectual, es una propiedad que caduca, que al cabo de un tiempo caduca. La, los derechos de explotación Normalmente tienen una duración variable, depende del país. Teóricamente la, la duración es de toda la vida del autor más unos años, unos años que actualmente están generalizados en unos 70 años, pero hay muchas casuísticas, por ejemplo, en España, porque antiguamente teníamos una duración de 80 años, todos los autores que actualmente estamos viendo si les han caducado los derechos, tenemos que seguir utilizando la, la medición anterior y están pasando al dominio público, es decir, están caducando los derechos de explotación no de aquellos autores que murieron hace 70 años, sino de hace 80 años. Pero a nivel internacional el mínimo sería 50 años. Esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, el otro día nos escribían desde una revista pidiéndonos permiso o pidiéndonos ayuda para gestionar la traducción de unos textos publicados en Francia hace unos años. Entonces, bueno, teníamos que calcular la duración de la vigencia de esas obras en función de quién eran los autores, cuándo murieron, etcétera, y luego aplicar nuestra legislación, que es la legislación que aplicamos cuando publicamos desde nuestro país. Por lo tanto, en este caso pues calculamos que efectivamente todavía había que pedir permiso. También hay que tener en cuenta que cuando los artículos son coautorías, tenemos que empezar a contar, a poner el cronómetro de a ver hasta cuándo duran esos derechos de explotación, a partir del fallecimiento del último autor de ese artículo. Como un ejemplo, uh, os pongo que los, los grandes artículos de Einstein de su año Mirabilis de 1905, es decir, estamos hablando de 116 años después, siguen aún uh, con derechos de autor, uh, no solo en España, que vamos a contar los 80 años, sino en la mayoría de países, porque aún no hace 70 años que Albert Einstein murió. Cuando cuando pasamos a, cuando se caducan los derechos, hablamos de ese dominio público. Y ya, ya os digo, es un tema importante si tenéis que hacer uh, cálculos de si una obra está en dominio público o no está. Uh, yo siempre aconsejo ir con mucho cuidado porque a veces aparecen noticias de que no sé, eh, la canción Happy Birthday pasaba al dominio público finalmente en Estados Unidos o que Kafka pasaba al dominio público o que Saint-Exupéry también pasaba al dominio público. Pero, yo siempre digo lo mismo, pasa el dominio público dónde, porque en cada país hay su pequeña letra pequeña y hay que tenerla mucho en cuenta. No hay un dominio público internacional, aunque teóricamente puede haber un, una cierta armonización. Hay que también tener en cuenta que en la mayoría de, de leyes están reconocidas una serie de excepciones o límites a los derechos de autor. Esto también es una, un tema que es uh, importante, sobre todo para los autores, cuando utilizan obras que, o, o fragmentos que no son suyos. Uh, muchas veces a los autores uh, les interesa pues, citar, comentar, analizar determinados contenidos. Uh, entraríamos en lo que llamamos los límites a los derechos de autor. El, el derecho de autor otorga este monopolio a los autores, pero reconoce una serie de eh, excepciones. En Estados Unidos se habla del fair use, en muchos países hablamos de limitaciones detalladas y, y me consta que en Chile ha habido muchas discusiones sobre la, la modificación de, estas limite, de estos límites para las bibliotecas, para temas educativos, etc. Bueno, esto hay, tenemos que tenerlo en cuenta también como editores porque a veces pues, puede haber algún autor que quiera aprovechar de estas excepciones pues, para a publicar determinados extractos, determinados fragmentos y habrá que analizar cuál es la situación de, este, de estas excepciones o estas, estos límites en nuestros casos, en el uso que se hace en nuestras revistas y pues normalmente si se hace un pequeño fragmento para un comentario y para ámbito de investigación, pues puede ser posible que no se requiera ninguna autorización. Pero uh, en otros casos sí que habrá que contactar pues, con los titulares de derechos, y habrá que gestionar esos uh, derechos de explotación. De la misma manera, también, volviendo al dominio público, a veces, pues, también tenemos que gestionar y detectar si queremos introducir obras que ya están en el dominio público o no, todavía no han llegado a esa situación. Uh, lo que es muy importante es que cuando se hacen cesiones de derechos se tiene que indicar esa cesión para qué derecho estamos obteniendo esos, esa cesión. Por ejemplo, no es suficiente con decir cédeme los derechos de reproducción, porque con reproducción solo puedo hacer copias. Necesitaría reproducción, a comunicación pública, por ejemplo, o necesitaría transformación si estoy, voy a hacer unas traducciones, o puedo también limitar el tipo de explotación, solo quiero reproducir y hacer una transformación para una determinada página web o para una determinada actividad. O sea, es muy importante que en todos los documentos de cesión se estipule exactamente qué derechos están cediendo. También hay esas cesiones exclusivas donde de, por, mediante estas cesiones lo que se hace es pasar de una titularidad a otra los derechos de propiedad intelectual, en este caso los derechos de explotación. En el caso de, de las revistas de acceso abierto, no se hacen este tipo de cesiones, pero sí que es verdad que al utilizar licencias, lo que hacen los autores es autorizar esos usos con unas determinadas condiciones, como veremos a continuación. Uh, las licencias pueden ser de cualquier tipo. Uh, ahora, actualmente, se ha estandarizado el uso de las licencias abiertas en el, en el conjunto de licencias que ofrece Creative Commons. Se ha estandarizado porque, bueno, facilita un poco la comprensión, facilita el uso de las licencias, facilita ese, esa internacionalización, pero de hecho podríamos tener nuestras propias licencias. Cada universidad, cada editorial, se podría crear sus propias licencias. Pero en, en aras de la interoperabilidad, pues la mayoría nos acogemos a unos estándares. Entonces vamos a ver un poco qué significan estas licencias, para qué sirven y así vemos cómo se pueden aplicar en nuestras revistas. De hecho, las, las licencias para contenidos abiertos nacen un poco como una evolución de unas licencias para software que se empezaron a crear en los años 80, eh, el llamado movimiento del software libre o también el, el movimiento del código abierto y, y también tenemos licencias para muchas cosas. También tenemos licencias específicas para bases de datos. Ahora que está tan de moda también compartir no solo los, las publicaciones, sino también compartir los datos, pues también tenemos licencias específicas. De hecho, las licencias son textos legales gratuitos que no hay que pagar para utilizarlos, no hay que pedir permiso. ahí están y lo que hacemos básicamente es acogernos. Entonces, cuando nos acogemos a esta licencia, lo que hacemos es que nosotros como titulares de los derechos autorizamos el ejercicio de esos derechos de manera no exclusiva. Concedemos el uso en unas determinadas condiciones. Y es muy importante tener en cuenta que hay condiciones y requisitos. Muchas veces, y hay alguna, alguna frase de alguna entrevista por allí colgada, que se utiliza a mí, esta frase que dije un día, que las licencias no son barra libre. Hay, hay condiciones, que haya una licencia Creative Commons no quiere decir que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Hay que ver qué licencia está adjuntada a ese contenido y por lo tanto pues uh, actuar en consecuencia. Hay muchas licencias Creative Commons, de hecho a lo largo de los uh, casi 20 años de la existencia de las licencias, de hecho este año vamos a celebrar el, el, uh, el 20 aniversario de la creación de la organización, pero el año que viene se celebrará el 20 aniversario de las licencias, pues ha habido diferentes licencias, licencias específicas por, para música, licencias para pasar al dominio público, etcétera. Pero hoy en día nos quedamos con estas seis licencias que eh, acostumbramos a llamarlas las seis licencias estándar. Estas licencias lo que nos indican es que cualquier persona, cualquier usuario que acceda a ese contenido, podrá copiarlo, podrá distribuirlo, podrá hacer una comunicación pública, siempre que no haga un uso comercial. Pero viendo las seis licencias hay incluso tres licencias que permitirían usos comerciales, serían las dos licencias superiores y la licencia de la derecha de las dos que hay en el medio. Las otras tres licencias que llevan ese icono del no comercial no permiten esos comer usos comerciales. Hay que pedir permiso al titular para hacer un uso comercial. Luego tenemos también licencias que permiten la obra derivada, que permiten hacer transformación. Solo hay dos licencias que no permitirían la obra derivada, por defecto. Siempre se puede pedir. Todo lo que no sea por defecto, siempre se puede pedir. Las dos licencias inferiores de la derecha, la del medio y la de abajo, las que llevan el ND, son esas licencias que por defecto no se permite la generación de obra derivada. Hay que pedir permiso. En cambio, las otras cuatro sí que lo permitirían. Ahora bien, hay dos licencias, la de los extremos, superior derecha, inferior derecha, a izquierda, que llevan ese símbolo de copyleft, ese símbolo del share alike, lo que nos indican es que puedo hacer una obra derivada, pero esa obra derivada tiene que estar compartida, tiene que estar divulgada, difundida de la misma manera, es decir, con la misma licencia. Esta, por ejemplo, es la filosofía de la Wikipedia. De hecho, la licencia superior derecha, la BY-SA, reconocimiento, compartir igual, sería la licencia que utiliza la Wikipedia para sus contenidos es la licencia que, de alguna manera, está más uh, cercana a lo que serían las licencias del software libre. Por lo tanto, como os decía, si nosotros optamos por una licencia Creative Commons, tenemos que tener muy claro que esa reproducción, distribución y comunicación pública sin final comercial nos la ofrece y tenemos unas obligaciones, y esto no hay que olvidarlo, siempre hay que reconocer la autoría. Y en el caso de las revistas, eh, podemos pedir también que se reconozca no solo la autoría, es decir, los autores que son los titulares, en la mayoría de casos de los derechos, sino que también se reconozca la revista, eh, el, el sitio donde ha sido publicada la institución que está detrás. De hecho, la licencia recoge que en la parte de reconocimiento se puede reconocer a todas aquellas partes que se indique. Y hay que mantener la licencia, hay que mantener el aviso de la licencia diciendo que cuando yo reproduzca por ejemplo, en un repositorio, eh, ese artículo tengo que seguir poniendo la licencia. Esto es una de, de mis peleas a veces que tengo con las bibliotecas en los, en los repositorios institucionales, que a veces utilizan licencias por defecto y no se dan cuenta que a veces utilizan licencias más cerradas que los propios artículos y me ponen condiciones a condiciones que no existen en, la, en el artículo original. Entonces, es muy importante que cuando yo reutilice, reproduzca, por ejemplo, un, un artículo de una revista de acceso abierto, mantenga el aviso de la licencia. Por eso también es muy importante, y ya es una recomendación que ya hago a, a, a ahora a priori, que eh, los artículos, los PDFs que la gente a veces se descarga, incluso alguna vez nos, nos imprimimos, también lleven incrustado el aviso de la licencia. Porque si no, cuando ese PDF o ese artículo impreso, corre fuera del espacio original de publicación, pues perdemos la información sobre los usos que están permitidos con ese artículo. Como os decía, estos serían los, los cuatro elementos. El no comercial puede tener un euro, puede tener un dólar, puede tener un yen. Actualmente, con la versión última de las licencias, el, el símbolo más utilizado es el, el dólar. Y estos serían las, la, los nombres de las seis licencias, como os decía las tres primeras son las licencias que permiten usos comerciales, las tres inferiores no permiten los usos comercial, no no comerciales y luego pues iríamos la tercera y la sexta no permite obra derivada, la primera y la cuarta permiten obra derivada sin condiciones y la segunda y la quinta serían las que permiten la obra derivada con la condición de mantener las mismas, condi las mismas condiciones, las mismas, la misma licencia en las obras derivadas. Una cosa importante de las licencias, y creo que por, por esto es importante que, que marquemos bien los contenidos con las licencias, es que las licencias están pensadas para no solo que las puedan entender los humanos, sino que también los pueden entender las máquinas. Ah, la, las licencias tienen tres capas. La primera capa sería la, la que hay en medio, digamos, la licencia propiamente dicha, la, el texto legal, lo que decían eh, la gente de Creative Commons, la la, la, la lectura para los abogados, luego tendríamos la, por encima y aquí la tenemos debajo pero sería por encima el resumen, lo que podríamos llegar a entender entre todos y luego el código, este código que a veces puede parecer un poco extraño pero que básicamente lo que nos interesa es que cuando enlacemos con la licencia pongamos esta etiqueta que está aquí marcada como rel igual a license. Esto a veces las mismas plataformas ya nos lo ofrecen, pero es muy importante porque con esta etiqueta, los buscadores de internet, las máquinas, identifican que el contenido que está asociado a esta licencia pues está abierto, tiene la licencia correspondiente. Y luego se pueden hacer búsquedas a partir no solo de unas palabras clave, sino también del estatus legal que tienen determinados contenidos. Aquí os pongo un ejemplo de la utilización del código. Hace un tiempo, muchos años al principio, Creative Commons desarrolló este, este código para que pudiera salir uh, estos iconos en un navegador y luego pues tanto Yahoo como Google y otros buscadores pues hicieron buscadores específicos para contenidos con licencias Creative Commons. Por lo tanto, básico, cada vez que pongáis el enlace a la licencia no os olvidéis de esa etiqueta que os pongo aquí al principio, rel igual a license. Hay que tener muy claro que para ser uh, para poder aplicar una licencia tenemos que ser los autores y tener la titularidad de los derechos de explotación o si no somos autores si tenemos la titularidad también lo podríamos hacer y la licencia solo se aplicará a nuestra creación si por ejemplo utilizo material dentro de esa excepción que os comentaba antes como por ejemplo la cita o utilizo material que está en dominio público pues tengo que decir que ese material está en dominio público o que ese material está en las condiciones que sea es decir todos los derechos reservados u otro tipo de licencia. Nosotros solo podremos decidir a uh, qué licencia aplicamos a nuestra obra. Normalmente, en, eh, desde el punto de vista editorial, nosotros podemos acordar e informar a los investigadores que nosotros publicamos la revista con la licencia X y que cuando ellos envían a publicar en nuestra revista ya aceptan esas condiciones. No sería necesario que nos cedieran los derechos. Si nos ceden derechos, la cosa puede complicarse más, porque si empezamos a poner condiciones, tenemos que ser nosotros los que decidamos cuándo se levantan o cuándo no se levantan esas condiciones. Por lo tanto, hay que tener muy claro que hay una autorización mínima, reproducción, distribución, comunicación pública sin finalidad comercial, y también un requerimiento mínimo, aunque yo abra todo, aunque lo permita todo, siempre tengo que requerir el reconocimiento y el mantenimiento de ese aviso de la licencia. Para indicarlo podemos seguir utilizando el copyright, el símbolo de copyright. A veces a la gente le sorprende ver una licencia con el símbolo del copyright. Pero es importante poner el símbolo del copyright para indicar quién es el titular. Yo aquí os he puesto un ejemplo donde puede haber un autor y otro titular. No sería lo más frecuente en las revistas de, de acceso abierto. Yo Mi recomendación sería poner siempre que el autor mantenga los derechos, con lo cual el copyright sería del autor. Pero bueno, para otros casos que os pueda servir, no hay ningún problema en poner ese sí, símbolo del copyright, porque así sabemos, conocemos a quién nos tenemos que dirigir si queremos algo más de lo que se nos ha ofrecido a través de la licencia. Hay otras herramientas de Creative Commons y solo comentar así rápidamente una, porque a veces aparece en el mundo editorial, a veces más vinculada con la difusión de datos asociados a un artículo, que sería este instrumento legal que es la Creative Commons 0. Uh, a mí me gusta destacar que no es exactamente una licencia ni tampoco es una renuncia, es un poco, un poco de todo. De hecho, es como una herramienta que utiliza a diferentes niveles. Primero, hacemos una renuncia. Con CC0 lo que hace el autor es decir, yo renuncio a todo, yo, yo no quiero reservarme nada, renuncio a todos los derechos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente las leyes no permitan que renuncies a todo. Entonces lo que tengo que hacer es todos aquellos derechos a los cuales no he podido renunciar, les aplico una licencia, con lo cual tengo primero renuncia, luego licencia y finalmente puede haber que derechos que ni puedo renunciar a ellos, ni puedo licenciarlos, con lo cual me quedan derechos que tengo que, de alguna manera, acogerme a un compromiso. Y esta sería la tercera parte de esta herramienta legal. Yo me comprometo a no perseguir a nadie por una infracción de esos derechos que me han quedado. Por ejemplo, nosotros no podemos renunciar a ese reconocimiento de autoría. Entonces, con una CC0, lo que estoy diciendo es que, aunque no me cites, no pasa nada. No te voy a perseguir. Hay a veces muchas imágenes en Internet que llevan ese CC0 y lo que se están diciendo es, legalmente no hace falta que me cites. Ahora bien, lo que se está escrito en esta herramienta es que sería deseable que se siguieran las normas de la comunidad y por lo tanto yo siempre encuentro de alguna manera moral decir, bueno, esta imagen no es mía, es de tal persona y si me ofrece su nombre, aunque sea a través de un pseudónimo o estos nicknames que corren por la red, pues siempre hago un cierto reconocimiento. Muy bien, hemos visto la, la propiedad actual, hemos visto las licencias. Vamos a, a recordar un poco qué es todo esto del acceso abierto, porque como os decía antes, a veces la gente dice que es de acceso abierto, pero no acaban de cumplir exactamente con esas condiciones. Hay que tener muy en cuenta que hay una definición que a mí me gusta sacar, porque de hecho hoy en día estamos celebrando los 20 años de esa reunión que se hizo en Budapest, que generó un poco todo el movimiento del acceso abierto que tenemos hoy en día, y de hecho el texto que se publicó en febrero, pues el, el próximo 14 de febrero vamos a celebrar el 20 años de su publicación. Pues allí apareció la definición de qué era un acceso abierto. De hecho, después en otras declaraciones como la de Berlín se repitió un poco qué es una contribución de acceso abierto. Hay que tener en cuenta que para que algo sea abierto no solo tiene que ser gratis para acceder, gratis para leer, sino que además deberíamos tener esa licencia, ese permiso para poder ser reutilizado. Open equivale a público, es decir, a, a gratuito, accesible y a reutilizable. Si no ponemos licencia, equivale a decir todos los derechos reservados. Si no avisamos de qué se puede hacer, equivale a decir todos los derechos reservados. Por lo tanto, aquellas revistas que no utilizan una indicación de que son abiertas porque permiten un cierto grado de reutilización, para mí son revistas de acceso público o de acceso gratuito. Había en Budapest esas dos estrategias, la famosa estrategia de los repositorios y la, la estrategia de crear esas nuevas revistas, que es todo ese acceso abierto dorado que conocemos hoy en día. Ahí el acceso abierto ha ido evolucionando. De hecho, se hablaba de unas revistas de acceso abierto, aunque han aparecido otras opciones, las opciones híbridas. Pero bueno, tenemos que tener muy en cuenta que en la definición de revista de acceso abierto no se incluía que las revistas de acceso abierto tenían que ofrecer el modelo de pagar por publicar y de hecho muchas de nuestras revistas utilizan otro modelo que ahora le hemos puesto la etiqueta de diamante aunque a mí no me gusta tantas etiquetas porque por, para mí es una revista de acceso abierto que tiene otro modelo de negocio el modelo de que bueno, pues a través de otras subvenciones a través de otras ayudas pues no es necesario que el autor pague por publicar. Aquí ya tenéis la, la definición de, de la Declaración de Berlín, que como os comentaba, hablaba de que la revista necesitaría tener esa licencia de que de forma irrevocable permitiera esa reutilización. Entonces, cuando yo, teniendo claro qué es eh, la idea de, de una contribución de acceso abierto, teniendo claro qué es una revista de acceso abierto, lo que tengo que tener muy claro es, bueno, ¿cómo voy a gestionar todas eh, Estas uh, versiones de, de mis artículos recordad que uh, el texto pues eh, tiene pasa por todos los procesos de revisión con lo cual tenemos diferentes versiones yo desde mi punto de vista todo debería estar en manos del autor nosotros lo que nos deberíamos preocupar es pues eh, de especificar que al final esa versión publicada la que vamos a tener ya la versión definitiva eh, lo que necesitamos no es una cesión exclusiva de derechos, sino lo que necesitamos es solo una, un permiso, una, una autorización para poder publicar eso en nuestra revista. Necesitamos gestionar de alguna manera ese copyright, esos derechos, para que todo este flujo de publicación pues vaya correctamente. Hay diferentes revistas de, denominadas de acceso abierto que aparecen en, en los directorios de revistas de acceso abierto donde pues, aparecen uh, fórmulas de este tipo, donde se indica claramente que los autores conservan los derechos de autor y que ceden a la revista el derecho de la primera publicación. Aquí en esta información es donde ya podemos poner pues, que vamos a utilizar la licencia de atribución de Creative Commons o lo que sea. Aquí también podemos informar a los autores de que pueden realizar otros acuerdos contractuales, pueden publicar ese artículo a posteriori, pero siempre citando que el trabajo se publicó por primera vez en nuestra revista. Y además podemos también fomentar el autoarchivo, es decir, que los investigadores puedan publicar una copia de sus artículos en un repositorio. Todo esto es importante y yo creo que todavía necesitamos repetirlo tantas veces como sea posible en nuestros portales de revistas para que el investigador tenga claro qué puede hacer con sus contenidos. En las revistas de acceso abierto yo siempre pondría pues esto, indicar que el copyright siempre es del autor y la versión publicada que tuvieran la licencia que nosotros acordamos para publicar nuestra revista. En la versión aceptada, ese post print que a veces algunas revistas de ámbito cerrado, pues es la única que dejan publicar. Yo tampoco pondría ninguna condición que el autor hiciera lo que quisiera con esas versiones. De hecho, ellos siempre deciden pues, publicar en los repositorios la versión más finalizada y es la versión de alguna manera más bonita que tienen. Hay contradicciones y aquí es cuando me gustaría de alguna manera tener claro pues, que nosotros tengamos expliquemos claramente al, a los investigadores qué podemos hacer o no podemos hacer, porque si no, el investigador se confunde, no sabe si puede hacer o no puede hacer. Por ejemplo, yo he visto casos, y aquí os pongo un ejemplo, donde en un sitio me están diciendo que utilizan una licencia que no permite obra derivada, que no permite usos comerciales, y en cambio después, en otro apartado de la misma revista, me están diciendo que utilizan la, revista de, perdón, la licencia de reconocimiento. A veces es un problema de configuración de, de, de la herramienta de publicación, el, el OJS, por ejemplo, que tiene ya unos textos por defecto, normalmente los más abiertos, y a veces añadimos textos sin tener en cuenta que tenemos que eliminar otros, otros textos ya existentes. También nos, me, me he encontrado muchas veces con con enlaces a, re, a textos. Por ejemplo, aquí podemos tener Creative Commons, atribución no comercial, sin derivar, y luego clicas y te va a otra licencia. O el uso de los iconos también es erróneo. Se, se nos muestra un icono y en realidad al clicar vamos a otro icono o, o a veces ya ver tres situaciones diferentes. Un texto con una licencia, clicando al icono ir a otra licencia y finalmente en el PDF ver una tercera licencia. También, últimamente, por ejemplo, tuve, tuve la necesidad de contactar con una revista uh, porque eh, en, la, en el portal de la revista, que de hecho era un portal de revistas españolas, se decía claramente que se publicaba con todos los derechos reservados. En cambio, en Cielo ponía claramente que utilizaban otra licencia. Entonces, al final me dijeron, no, no, si, si hace tiempo que vamos utilizando la licencia, pero no lo hemos modificado en, en el portal de la revista. Entonces, llegan estas incoherencias que lo único que hacen es confundir no solo al autor, sino también al usuario. Entonces, de todas las licencias de, de, que ofrece Creative Commons, la que cumpliría al 100% con la definición que tanto se hizo en Budapest como posteriormente se hizo en Berlín y en medio, en otro encuentro que se hizo en Estados Unidos, en Bethesda, sería la superior izquierda, la de solo reconocimiento. Con esto de alguna manera no ponemos ninguna eh, condición para que la gente pueda reutilizar libremente nuestros contenidos. Ahora bien, podemos tener algunas a pues, consideraciones a, a tener en cuenta y decir que, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias so sociales normalmente hay más reparos a ofrecer por defecto la la el permiso para crear obras derivadas y entonces pues, la gente tiende a utilizar la condición de sin obra derivada. Pero bueno, hay que tener muy en cuenta que si ponemos condiciones tenemos que tener claro quién es el titular, porque no es lo mismo que tener la titularidad de los autores que haberla traspasado a la editorial, porque entonces quien levantará esas condiciones serán unos u otros. En revistas de acceso abierto vemos de todo, de hecho actualmente si vamos al directorio de revistas de acceso abierto tenemos copyright de los autores, copyright con la del editor, licencias CC BY, licencias de todos los colores, por todo. Hoy en día, si vamos a esas 15.000, creo que hay ya un poco más de revistas en el directorio, en el DOAG, veremos toda esta variedad. De hecho, si queréis ver un análisis, hicimos hace el año pasado un análisis con colegas británicos de cuál era la situación de las revistas o de los derechos de las revistas en determinadas revistas europeas pero en general en el directorio de revistas de acceso abierto y aquí nos dimos cuenta de que había un poco de desconocimiento y de contradicciones porque cuando se les hacen las preguntas sobre si el autor mantiene el copyright y se si mantiene ese uso de poder volver a publicar su artículo en otros sitios las las respuestas eran un poco contradictorias en la mayoría de casos nos dicen que no que no tienen el copyright y que no retienen la, el derecho de republicación, entonces esto va un poco en contradicción con la idea del acceso abierto. El, de, la idea del acceso abierto es que el autor mantenga esos derechos y que pueda publicar esos textos en otros sitios siempre citando la fuente original y la primera publicación. Uh, esto era mirando, analizando las preguntas que se hacen en, para entrar en el directorio de revistas de acceso abierto. Pero con respecto a las licencias, también nos dimos cuenta que, aunque sí que es verdad que la CC BY es la mayoritaria, luego hay una gran variedad. Como veis aquí, pasamos de la CC BY como mayoritaria a la más restringida. Vamos como a los extremos, ¿no? De decir, lo vamos a dejar todo con un poco más del 45% y por otra parte, pues más del 25% diciendo, no, no, cuidado, vamos a poner el no comercial y sin obra derivada. Ya veis que el no comercial es bastante generalizado, y entre el byncnd y el ccbync, pues nos iríamos ya casi a un 43% de eh, uso de las licencias. Luego las otras ya son, como veis, más minoritarias. Por lo tanto, para, para acabar, para ir a, ya a unas recomendaciones finales, yo tendría uh, os aconsejaría que, bueno, que tuviéramos claro qué licencia vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Vamos a ofrecer opciones, vamos a, a solo utilizar cc Bay o vamos a permitir que el autor pueda escoger. A veces hay editores que ofrecen pues, dos o tres licencias o las podemos ofrecer todas. Tenemos que tener claro quién va a ser el titular de los derechos y os, os diría que desde mi punto de vista yo permitiría que los autores mantuvieran la titularidad de los derechos. Y recordar que no decir nada no es acceso abierto, que solo ofrecer gratuidad de lectura no es acceso abierto, eso es acceso público. Por lo tanto, todos los derechos reservados sería equivalente a no decir nada. Y escoged lo que escojáis, no, no, no vamos ahora a, a, a pelearnos de alguna manera, si cogéis una licencia cogéis otra, pero sobre todo, indicad claramente que se puede autoarchivar, indicad claramente que el autor tiene ese permiso. A veces me he encontrado incluso con algunas revistas que utilizando licencias Creative Commons me dicen, no, no, no se puede autoarchivar. No, no tiene sentido, si la licencia me lo permite. Es decir, no, no, no hagáis como esa editora americana que insistía que con la licencia CC BY estaba prohibido reutilizar ese contenido. Eso Era un claro ejemplo de no entender las licencias y de solo utilizar las licencias como una moda. Indicad claramente en la revista y en los artículos el titular de los derechos. No os haga miedo poner el copyright, hay que ponerlo claramente. La gente sabrá quién es el titular y indicad claramente la licencia. Cuando ese documento desaparezca de vuestro espacio, de vuestro de sitio original de publicación, tiene que seguir informando a la gente de que lleva la licencia X. Ofrecer información clara a los usuarios sobre qué modelo utilizáis, el abierto o el cerrado. En este caso, pues entiendo que el abierto. Eh, Informar claramente de la titularidad y la posible licencia, si hay más licencias. De los derechos de reutilización, decirles claramente que pueden reutilizar, como el ejemplo que os poní. Y aquí solo, pues bueno, he, he puesto una serie de ejemplos que tenéis de diferentes países, no me no he querido solo centrar en Chile, sino he buscado ejemplos de diferentes países latinoamericanos para que veáis, pues bueno, toda esta variedad que tenemos eh, interesante de publicaciones en, en acceso abierto. Y bueno, hasta aquí lo que os quería compartir y ahora pues abriría un turno de, de preguntas, de dudas y de aclaraciones que, que quisierais. Muchas gracias. Eh, muchas gracias Ignacy. Eh, sí, es un tema muy importante y eh, sobre el cual, eh, como tú muy bien señalas, eh, es preciso estar constantemente informando a, a la comunidad de editores, sobre todo eh, que el foco de, de, de, de, de, de las charlas que organizamos acá. Porque claro, también son, los grupos de, de editores son, eh, se van moviendo en el tiempo y siempre es necesario eh, instruir a los nuevos editores sobre estas temáticas. Eh, tengo una pregunta que me, que me hicieron llegar eh, por interno, es... Este caso que tú nos comentas, de cuando, bueno, yo, yo también lo, lo he visto, de que el sitio eh, o la página eh, general de la revista, por ABC motivo, tiene una licencia eh, X, pero el artículo está licenciado con, con otra, con otra eh, licencia. Ahí, eh, ¿quién, es, eh, ¿quién es el que manda al final? ¿Es el artículo o es lo que la revista eh, señala? Yo, yo en estos casos normalmente me, me, me dirijo al, a la revista y lo pregunto, porque a veces ha sido un error, a veces, ah, pues, pues lo que os decía antes, eh, no se han dado cuenta pues que hay unos textos modelo y han aplicado el, el OJS sin, sin valorarlo. Ah, yo, yo hago siempre ese tipo de petición. Lo que sería importante es que si, si vamos a ofrecer una opcionalidad, es decir, vamos a ofrecer que se puedan utilizar diferentes licencias, se puede utilizar esa frase típica, es decir, los contenidos de esta revista se publican con la licencia X, excepto que se indique lo contrario. Entonces, con esto lo que hacemos es que, si sí, nosotros vamos a decir, por ejemplo, siempre queremos utilizar la CC BY, pero tenemos un autor que por las, con, los requisitos que sea, nos está pidiendo que no quiere una obra derivada o que no quiere pues, determinadas condiciones. Entonces... Con esa frase de que, excepto sin indique lo contrario, la que mandaría sería ese contrario que hay en, la, en el artículo. Pero ya os digo, normalmente esas contradicciones es un problema que no es que sean estos casos, sino que es un error. Entonces lo que es importante es clarificar y solucionar esos errores. Pero, a ver, eh, tengo otra parte de preguntas, no sé si quieren hacerlas a ustedes o las leo yo. Tengo la primera de, de, Paula, de Paula Pardo, dice... Eh, bueno, agradece por la presentación, eh, a la cual queda calificada interesante y explicativa, y su consulta es, si los derechos patrimoniales pueden ser heredables, y de ser así, ¿esto afecta que una obra pueda pasar al dominio público en un tiempo mayor que otras? Vale, uh, sí que son heredables, porque como os he dicho, los derechos de patrimoniales duran toda la vida del autor, más un periodo de tiempo, que normalmente ahora hemos más o menos armonizado a unos 70 años, aunque siguen países con 70, hay con 50 o hay países, por ejemplo, en México, que son 100 años. Durante este periodo de tiempo, estos 50, 70, 80, 100 años, los que son titulares de esos derechos son los herederos. Es decir, ya puede ser una comunidad de herederos. Yo recuerdo contactar con la comunidad de herederos de García Lorca para hacer una composición musical de un poema suyo y ponerlo en licencia Creative Commons, o por ejemplo, esos autores que os comentaba de una revista francesa que ahora nos queremos traducir, tenemos que contactar con los herederos. Entonces, sí, son los herederos y no afectan al paso al dominio público, porque mmm, da igual, si los herederos murieran antes, pues seguirían pasando a los siguientes herederos, etcétera, etcétera. A veces es complicado tratar con herederos porque si son muchos, pues a veces hay que ponerlos de acuerdo. Y con esto ya casi respondo a la segunda pregunta que me hace Rafael sobre qué pasa con una a, publicación en autoría donde unos deciden una, una cosa y otros deciden otra. Pues esto es un gran problema cuando tenemos diferentes posiciones porque nosotros lo que tenemos que hacer es esperar que se pongan de acuerdo. Nosotros a veces hemos tenido problemas, por ejemplo, con herederos cuando les hemos pedido... Por ejemplo, utilizar determinados contenidos en el calendario que hacemos cada año de la biblioteca. Tenemos fondos, eh, por ejemplo, fondos gráficos, que, pues, imágenes interesantes, y a veces pues, hemos tenido que poner eh, de acuerdo a los hijos de un determinado autor para que nos autoricen a ese tipo de reproducción y, y divulgación. con lo tanto, pues, a veces no es sencillo, pero respondiendo a, a Paula, sí, son heredables durante ese periodo de años son los herederos, hay que contactar con ellos. Ah, pueden ser herederos directos, pueden ser una fundación, por ejemplo, mmm, Peter Pan, la, el libro Peter Pan, en Reino Unido, todos sus derechos de autor van a parar a un hospital para niños. Y Peter Pan, aunque en la mayoría de países ya ha pasado dominio público, en el Reino Unido, por un, una ley que se hizo en el año 87, nunca pasará dominio público, por lo tanto, si yo quiero traducir Peter Pan en Chile, no tenéis problemas, Podéis hacerlo libremente, podéis hacer modificaciones y crear vuestras segundas, terceras o cuartas partes, pero si luego queréis explotar eso en Reino Unido, vais a tener que pedir permiso y vais a tener que pagar los royalties necesarios a ese hospital de niños. Claro, justamente eso también me, me recuerda eh, eh, esto de la, no sé si la ley, el tema por Mickey Mouse y los derechos de Disney, que hace cierto tiempo es un caso como muy famoso, y yo, bueno, yo ahora también, o sea, el tema ahora la el motivo del lanzamiento de este documental de Get Back de los Beatles, hay una cosa muy interesante, porque hay un momento del documental que se ve como, oye, están han comprado una cartera de canciones y están hablando sobre el tema, y claro, y está el tema de los derechos de autor, que al parecer en ese nivel se van ampliando a medida de qué réditos comerciales pueden tener, o sea, el tema de Disney iba un poco por ahí. Sí, de hecho, el tema de Disney es un poco uh, ese miedo que tuvo en su momento Disney, la empresa, a finales de los años 90, cuando veían que el, el ratón, la imagen del ratón, se iba, se iba al dominio público. Es decir, acababan, se expiraban los derechos. Y hicieron pues, todo el lobby necesario para, en el Congreso de Estados Unidos para uh, extender los derechos de autor. Ellos tenían un periodo de vigencia inferior al que teníamos cuando en Europa... Pasamos también a los, en, en los años 90 a extender los derechos y lo que se hizo fue pues, extender y de momento protegerlos un poco, unos cuantos años más uh, y creo que pronto va a pasar al dominio público, ya veremos si hay alguna otra movida para que no pase al dominio público, pero bueno, uh, estos son algunos intereses. De hecho, la creación de Creative Commons tiene su origen en, en esta extensión de Mickey Mouse, es decir, cuando el... el el Congreso norteamericano aprueba la extensión del copyright, lo que pasa es que hay un, una serie de gente que se reúne y dice esto es anticonstitucional y llevan hasta el Tribunal Supremo el caso que acaban perdiendo porque el Tribunal Supremo dice que no puede ser anticonstitucional porque hay un límite. Siempre, siempre que haya un límite el copyright de alguna manera es válido. ¿no? Y por esto en México están a 100, en Uruguay todavía siguen en 50 con presiones para que vayan a los 70, etc. Pero esa gente que vio que era imposible cambiar esto, lo que decidieron es crear estas herramientas para que la gente pudiera decir, oye, no hace falta reservarme todos los derechos. Yo quiero compartir uh, esta obra de otra manera y no hace falta que me pidas permiso. Yo creo que en el mundo académico esto es eh, muy importante porque eh, con el tema de propiedad intelectual entramos en unos intereses que no son tanto un interés cultural, sino que es un interés de la industria cultural. Entonces, nos hemos, nos hemos puesto unas normas para proteger unos intereses que en el mundo académico quizás no son los que nos interesen. A nosotros lo que nos interesa, al fin y al cabo, es que nos lean, que nos citen, que la gente reconozca pues, que nuestros resultados son interesantes y que se puede construir a partir de nuestros resultados. Entonces, nuestras herramientas tienen que ser otras. No tienen que ser esta obsesión por tener, pues esto, ¿no? La cartera de más derechos, tener más canciones. De hecho, algunas empresas se compran no por lo que, lo que generan, sino por las carteras que tienen. Cuando, uh, en otro ámbito, que son el de las patentes, por ejemplo, cuando una empresa compró Motorola, no la compró porque tenía una gran tecnología, sino que la compró por las patentes que tenía. Entonces, uh, hay empresas que compran... No, yo, no sé si era Michael Jackson, creo que compró derechos a, a, de canciones de los Beatles o cosas de claro. estas, que es lo que hacen es intentar hacer royalties de esto. Entonces, yo creo que, que esto no es el juego que deberíamos tener en la, en la academia, en, en la generación de conocimiento. Nosotros creo que nuestra, uno de nuestros objetivos justamente es compartir y compartir ampliamente. Y ahora bien, yo creo que sí que es muy importante, y por esto siempre lo repito, hay que tener un respeto por la autoría y tampoco nos hagamos trampas, yo, yo siempre digo lo mismo, a mí me da igual que pues tú, Rinaldo quien sea, eh, tenga eh, pueda tomar mi tesis doctoral, que está colgada en internet, y la pueda vender, te lo, te lo permito, está escrito allí. Pero bueno, al menos di que es la mía, no, no, no te la hagas pasar por la tuya. Entonces, yo creo que nuestras reglas de juego tienen que ser un poco diferentes. Sí, eh, claramente. Eh, bueno, tengo otra consulta, hay que estar también por interno, dice... Eh, ¿Qué pasa también con el tema de los derechos de los datos de investigación? Eh, a ver, es que no sé si dice la revista o la revista. Si, eh, dice, bueno, si la revista donde se publica también tiene una licencia y quién es el, el, el dueño de estos datos tiene otra. Hay todo oh, tipo bueno, de los eh, datos de investigación, pero... Claro. Sí, ahora, ahora yo creo que este sería otro tema, ¿no? Y tendríamos para otra charla. Yeah. Uh, de hecho, esta mañana estaba haciendo otra charla justamente sobre el tema de datos. Uh, Hoy en día a veces la, la publicación de unos resultados en una revista en, en forma de texto a veces es insuficiente para poder a, aportar, ese compartir ese conocimiento y a veces se nos está pidiendo que además de, los, de la publicación de ese texto pues se acompañen con datos. En este caso lo que sería interesante es que nosotros como editores eh, tuviéramos algún aviso diciendo que pues que promovemos o incluso podemos llegar ya casi a, a pedir que esos datos necesarios para validar esos resultados que han sido publicados sean también públicos. La, la tendencia hoy en día es que las revistas no sean el sitio donde se hospeden los datos, sino que lo que se aconseja es que se pongan los datos en los llamados repositorios para datos. Hay repositorios temáticos, hay repositorios ya de determinadas comunidades, no sé, los de genética utilizan el GenBank, los de biodiversidad utilizan el GBIF y, y otros. O también hay repositorios institucionales. Nosotros, por ejemplo, nuestra institución tiene un apartado de datos y ahora estamos además a nivel catalán pues, actuando en un consorcio uh, de, de un repositorio de datos consorciado. Entonces, lo que nos los piden los autores es ubicad esos datos bien, bien identificados con un sistema de metadatos, con un sistema de derechos, de licencias, etcétera. Y luego a la revista lo que le ofrecen es un DOI, un identificador permanente. Entonces, en la revista lo que se hace es los créditos de ese artículo, se facilita el enlace diciendo los datos relacionados con este artículo se pueden encontrar allí. Entonces, lo, lo, la tendencia un poco desde el punto de vista de, de las revistas, es pues hacer lo que le llaman el data availability uh, statement, el, esa declaración de disponibilidad de los datos. Se está cada vez más pidiendo a los investigadores que declaren dónde están esos datos, dónde están los datos que me permitirán reproducir Exacto. esos resultados que tú estás aquí explicando, que me permitirán alcanzar esas conclusiones. A veces, el otro día, por ejemplo, y sabiendo que tenéis una revista de Derecho, pues justamente en la Facultad de Derecho estábamos hablando sobre si los juristas, si los profesores de Derecho tienen datos o no tienen datos. Ellos al principio decían, no, si nosotros no gestionamos datos. Pero luego nos dimos cuenta de que cuando hacen esos análisis de comparan leyes, comparan tú diferentes tú eres, legislaciones, claro. etcétera, generan unos datos, unas tablas, unas tablas donde reflejan, pues mira, diferentes características de cada dato, de cada sentencia y esos son sus datos y esos datos también se pueden ofrecer. Y esos datos pues puede ser una tabla uh, en tipo hoja de cálculo, pero con unos parámetros más o menos estandarizados y cuando publican un artículo pueden a la vez añadir esa tabla, no solo incrustada en el artículo, sino que esa tabla puede ser publicada en un repositorio y que otros puedan pues, reutilizar esos datos. Claro. Porque lo interesante es que los datos también sean localizables de manera independiente. Justamente, eh, bueno, a, a lo que señala es como básicamente que básicamente que los datos en realidad deben tomarse también como una referencia, en el sentido de que debe estar citado para poder, para poder acceder a, a ello en términos de, de la bibliotecología, o sea, en el sentido de que eso siempre ha sido interesante, que la citación sea comprobable y que con el añadido, con el añadido de que, estos datos tienen que estar bajo un sistema de preservación, o sea, que, Exacto. que no, se, no se pierdan de la noche a la mañana porque falló el servidor, o sea, tienen que estar ahí en alguna, en alguna parte recuperable. Exacto, eh, y, y de aquí la tendencia a, a, a un poco ceder, desde el punto de vista de las revistas, ese, esa responsabilidad a los repositorios de datos. Claro. Entonces, si sí, hacemos justo. esto, pues nos sacamos esta responsabilidad. Claro, eh, claro. A, a, claro. Mira, justamente, bueno, hay, hay otra consulta, pero yo está, estaba pensando lo siguiente. Eh, el, el, el, el uso de licencias, eh, porque me ha tocado también eh, ver eh, y trabajar con, con un par de, de, de revistas que, eh, claro, en un momento eh, partieron y de esto o sea, no tenían conocimiento. Eh, bueno, yo no sé si a esta altura ya de, de, de, de, del siglo es un poco excusa, pero puede pasar de que haya gente que partió una revista y no, no se enteró de que existían los Creative Commons. Esto, estas licencias se pueden utilizar de manera retroactiva, o sea, de que, por ejemplo, una revista eh, lleva cinco años y nunca se enteró de esto, y el día de hoy, viendo esta charla se entera y dice, oh, hace cinco años estamos publicando y nunca hemos hecho nada por esto, y este, me estoy dando cuenta que yo soy el propietario de derechos de autor que no quiero tener, porque me, que, me van a tener que empezar a, a, a consultar a mí, y eso, eso eh, Aquí deberíamos deberías un poco, a ver, podríamos ir a la parte fácil y práctica, y es decir, lo cambias y ya está, pero si fuéramos desde el punto de vista más legal, de hecho, primero deberíamos tener claro quién es el titular, es decir, si nosotros, nosotros nunca hemos pedido esos derechos en exclusiva, eh, de hecho, el titular puede seguir siendo el autor, entonces… Algún autor, y nos ha pasado, pero muy puntualmente, A nosotros pues, hemos tenido alguna, algún caso donde hemos cambiado y hemos puesto alguna licencia en algún contenido, digamos, publicado antiguamente, y algún autor se ha quejado. Ha dicho, yo no doy permiso pues, para, que, para que se ofrezca la obra derivada o, o se ofrezca otra, unas condiciones. Entonces, idealmente, se debería pedir permiso al autor, intentar localizar a esos autores. Yo por ejemplo, nosotros ahora estamos digitalizando tesis doctorales. Alguien decía, bueno, pues las digitalizamos y las colgamos. Decía, no, tenemos que tener el permiso. Y, y bueno, entonces cuando aprovechas y entonces le sacas a colación las licencias. Y tenemos ahora, vamos poniendo licencias Creative Commons a, a, a tesis que se publicaron antes de que existieran las licencias. Entonces, esto es posible. De hecho, yo, por ejemplo, puse una licencia Creative Commons a posteriori porque mi, mi tesis es todavía del siglo pasado. Por lo tanto, pues bueno, ahora he decidido que lo pongo. Entonces, si, si, si es el caso que nosotros ya tenemos los derechos porque se hizo una cesión en exclusiva, por ejemplo, entonces se podría hacer y entonces vemos algunas revistas que antes eran de cerradas y e incluso revistas internacionales que han pasado al modelo de acceso abierto y vemos que artículos antiguos ya son de acceso abierto. O, por ejemplo... Nosotros, el repositorio del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene pues, memorias de, de los años 60 o 50 del, año, del siglo pasado, pues llevan licencias Creative Commons porque están ahí puestas o incluso, en algunos casos, ya están en dominio público y llevan la etiqueta del dominio público, que también es importante claro. identificar bien el dominio público. Entonces, entonces lo importante ahí es, es más que nada, es actuar de manera ética, en el sentido de, de, de hacer las consultas previas. Y claro, y ahí se puede, se, se puede acceder a esto, claro, o sea, estas, son, estas son las revistas que no, no ponen nada y que uno entiende que cuando no declaran nada es porque todo cerrado. Eh, aquí hay, hay, hay otra consulta también, eh, a ver, dice, eh, también que me llegó por internet, dice, acceso abierto versus derecho al olvido. Vale, este es otro, otro gran debate que hay sobre el derecho al olvido de poder eliminar determinados contenidos que se han publicado y que ahora pues, de, queremos eliminar. Aquí hay que buscar también un equilibrio y aquí muchas veces nos hemos encontrado en casos entonces al final tienes que buscar un cierto equilibrio y a veces el, el, el, hay que tener en cuenta que el derecho al olvido también hay que, hay que no, no es infinito, quiero decir que también tienes que uh, tiene sus condiciones de aplicación, entonces uh, hay que ver cómo se aplica y, y, y yo no sé porque tampoco soy un especialista en esto, pero no sé exactamente si todos los países tenemos la misma normativa. Yo sé que hay algunas condiciones y, y sé de algún caso donde uh, se ha esgrimido el derecho al olvido, pero finalmente uh, pues el tribunal ha dicho que no, que no, eso no se podía entender como un derecho al olvido. O sea claro. que hay que buscar en qué condiciones se puede aplicar y en qué condiciones no se puede aplicar. Claro, que eso justamente, como tú muy bien mencionas, también depende de la legislación de, de cada país, y, y también, o sea, uno podría entender el derecho al olvido bajo qué parámetros o sea, hay cosas que tal vez no deberían olvidarse, ¿me ¿eh? entiendes? O sea, bueno, esto también, y, eh, sabiendo y, la historia de nuestros países, también claro, podríamos discutir mucho sobre es, este tema. Exactamente, y, y también, o sea, si por ejemplo, creo que la pregunta va por el tema a la, a la privacidad de, de, de, también dentro del tema de, del derecho, y que si las sentencias están con nombre y apellido, o sea, es un tema de si el Estado lo puso ahí y uno lo está recogiendo, en realidad entonces, esta, esto debería aplicar al, al, al Estado, no hay quien toma a una sentencia como una fuente de, de estudio. ¿no? Sí, entonces nosotros, por ejemplo, lo que es habitual en España es que todas las sentencias están anonimizadas, claro. es decir, hay, desaparecen los nombres y apellidos. Incluso el otro día, justamente hace un par de semanas, comiendo con unos profesores de Derecho, comentábamos este caso, que incluso hay algunas sentencias que están tan minimizadas que eh, la primera instancia, la segunda instancia, las apelaciones, etcétera, cambian los nombres y ya te pierdes, ya no sabes exactamente claro, quién es quién, ¿no? Entonces decían, hombre, igual de, si ese le hemos puesto a Antonio, pues mantengamos el Antonio, ¿no? Porque al final es difícil de seguir. Entonces, bueno, yo creo que aquí siempre lo más recomendable... Pues es intentar buscar un equilibrio, un bala, ese equilibrio necesario entre casos de privacidad y casos. Pero bueno, el derecho al olvido también, pues bueno, es pues importante, pero también tenemos el derecho al conocimiento, el derecho a la cultura, derecho a la información. Y entonces, por esto que a veces hay que buscar estos equilibrios. Es como aquí hablábamos, ¿no? De esos derechos de propiedad intelectual, pero tienen unas excepciones porque tenemos que equilibrarlos con esos derechos a la información, derecho a a la parodia, derecho a, a la cita, todas estas cosas que son necesarias también. Y que si solo diéramos unos derechos uh, para unas determinadas cosas, pues entrarían en conflicto con otros derechos. ¿Hay alguna otra consulta? Eh, para, si, también podemos abrir micrófono si alguien tiene alguna consulta, que levante eh, la mano acá de manera eh, virtual. Eh... Claro, para, porque si no las hay, para ir un poco redondeando el tema y también para liberarle del tiempo a Ignasi, que vuelvo a insistir amablemente, está en el día de hoy con nosotros. Y bueno, al fin y al cabo, eh, ignacio desde tu... Desde tu eh, a ver qué pasó... No, he dejado de compartir, así si ya nos sí. vemos. Sí, tú, cómo se llama más que nada el tema de... desde tu experiencia... Eh, es mejor, eh, ¿Tú recomiendas así? Ya sé que tú lo, lo comentaste, pero eh, te pongo en el caso de que eh, muchas veces eh, el mundo editorial, las revistas, un poco, eh, los editores hacen un poco de todo. O sea, tienen que trabajar. En, eh, ¿Una licencia demasiado restrictiva es más carga que una licencia más abierta? ¿Una licencia abierta puede librar de muchas cosas más a un editor? Sí, a ver. Uh, yo, yo tengo varios casos, ¿no? Es decir. Si nosotros, por ejemplo, ponemos la licencia más abierta, pues uh, cuando te vengan a preguntar si esos contenidos pueden estar en una base de datos de, que recogen contenidos científicos, por ejemplo, de alguna determinada empresa que a veces pues va recolectando artículos y revistas en sus bases de datos, con una licencia abierta nuestra respuesta siempre es haz lo que quieras, la licencia te lo permite. Uh, si ponemos condiciones, nos ha pasado, uh, por ejemplo, ponemos la condición no comercial, si no somos los titulares, en realidad quien debería dar ese permiso comercial es cada autor, con lo cual cuando nos llaman a la puerta esos editores o esos, esas empresas, tenemos que decir, uy, cuidado, ahora tendríamos que pedir ese permiso, entonces tenemos que decir no. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿La visibilidad? Claro. ¿La comercialización? Entonces, bueno… A nosotros lo que hemos optado en algunas revistas más restrictivas, de alguna manera, pero que no quieren la titularidad, sino que mantienen los autores la titularidad, es poner alguna frase del tipo que los autores mantienen la, los derechos, pero autorizan al editor a incluir los contenidos en, no sé cuál es la frase exacta que tenemos, pero sí. en ese tipo de, de compilaciones, de compendios, de artículos, Exacto. de revistas, porque así ya tenemos el permiso a, autorizado, Es decir, cuando tú ya vas a publicar, ya sabes cuáles son las reglas del juego. Por eso es muy importante poner claro y fácil a los autores dónde están las reglas del juego. Yo, piensa que yo, una de mis, tare mis tareas habituales es intentar saber si puedo poner una cosa en un repositorio o no. no soy, estoy también con responsabilidades en el repositorio de mi institución entonces, para mí... Es toda una epopeya a veces, una aventura, encontrar dónde están los derechos en la página de una revista. Claro. Incluso, en, aunque utilicemos muchos OJS, a veces no está en sitios claros. En claro. Y, y entonces, bueno, pues hay que ir buscando, hay que escribir. A veces escribes a alguien que no sabe exactamente de qué le estás hablando, a, a direcciones de estas genéricas que no sabes quién te está contestando Exactamente. Y, y bueno, pues bueno me, me ha pasado con alguna revista chilena, no diré nombres. Sí, porque justamente también pasa ese tema, que por ejemplo todos estos consorcios de, de, de empresas que, que van recopilando eh, artículos y revistas, claro vez tienen un sentido comercial y lo que hacen es como sumar a tu revista para... Eh, Luego las que quieren vender, decir, mira, no tenemos 100, tenemos 200. Exacto. Claro, y el tema va por ahí. O sea, para nosotros, por ejemplo, es ideal que sí, que estén ahí, pero que no te, no te hagan otro acceso que, como decías tú, pues, si la licencia de ellos es restrictiva ellos deberían ajustarse a nuestra licencia. Si sí, sí, de... sí, a ver, yo siempre he hablado, yo siempre he hablado con ellos claro. que hay que poner la licencia, pero esto es muy importante y claro. lo recalco tantas veces como sea necesario, es que incrustéis la licencia en el, en el PDF, claro. en el documento, porque esto es muy importante, porque así, claro. aunque lo pongan en estas paquetes, digamos, de, de pago verán claro. que eso es, es gratis Claro, y yo también sumaría a eso eh, aparte del tema de la licencia es poner las revistas que, que cuentan con un DOI, poner el DOI también en el documento y oh, no, Claro, claro, de, sí, sí, sí claro. está claro el, el DOI, to, todo y que, sea navegar, o sea, nosotros, que te lleve a tu sitio Exacto, nosotros tenemos como unos mínimos que tienen que tener claro. en, el, en el documento, que aquello tiene que ir siempre con acompañado. Y, y, y hacer del copyright es ¿eh? sin miedo. CC by y el nombre del autor o claro. CC by copyright el nombre de la, del primer autor y, y otros sí, o lo que sea, claro. para que la gente lo tenga muy claro. muy claro. Nosotros, por ejemplo, esta es una de mis también obsesiones, ¿no? que en el repositorio yo reproduzco esta información. Yo tengo en unos etiquetas, en los metadatos del repositorio hay una etiqueta de derechos y a mí me gusta por reconocer que el derecho es de la revista, de la editorial o del autor y lo ponemos ahí claramente. Bien. Bueno, creo que no, no hay ninguna otra consulta. Bueno, Ignacy, te doy nuevamente las gracias. Estamos igual en contacto. Cualquier cosa para comenzar este tema que por lo menos veo que a ti te apasiona tanto como a mí y bueno a los que están en el día de hoy. Y bueno, les agradezco también a todos los presentes. Luego veremos el tema de, de, de la grabación. Y bueno, espero que estas charlas también el día de mañana podamos eh, hacerlas en vivo y en directo. y así claramente va a estar invitado a una, a una de esas. Y bueno, y ha sido un placer eh, compartir con ustedes todas estas, eh, estas semanas con diferentes temas. Y espero que hay, les haya servido, que eh, esto también es siempre estar eh, eh, continuamente en conocimiento de, de, de estas cosas, como les comentaba, la, la, los grupos de editores pasan personas y siempre hay que, alguien tiene que más o menos tratar de orientar eh, para que se puedan eh, eh, dar garantía de continuidad a los procesos editoriales, que en realidad es una de nuestras labores como tal vez no como especialistas en las materias, sino como en los procesos eso es algo, algo muy importante bueno, dejo hasta acá, muchas gracias a, a todos y bueno, Ignacio que estén muy bien y bueno, saludo a todos y voy a dejar de grabar